vamos a aprender a crear un aula virtual. Primero accedemos a nuestro explorador, en este caso, de Google. Accedemos con nuestro usuario. En el mismo, podemos acceder al menú de opciones de aplicaciones en la parte superior derecha en la misma podemos buscar el icono que representa al salón de clase de Google. Es este que se muestra aquí a la izquierda, Classroom de Google. Accedemos al mismo. Aquí, entonces, debemos establecer con qué cuenta queremos crear este salón de clase virtual. En este caso, con la cuenta institucional. Continuamos. En esta parte, debemos escoger con cómo vamos a crear el salón de clases. Como somos maestros y vamos a compartir contenido, vamos a elegir Soy Profesor. Una vez creado nuestro salón de clase, en la cuenta de Gmail con Google Classroom, podemos entonces crear una clase, una materia o asignatura. También podemos sumarnos o ingresar a una asignatura ya creada. Vamos a ver cómo se crea una asignatura en nuestro salón de clase virtual. Accedemos al mismo en la parte superior derecha, crear una clase. Debemos ponerle nombre de la clase. A estos fines vamos a elegir clase de ejemplo. La sección será sección 1. La materia será folclor. El aula será aula 1. Una vez completados los campos con las informaciones correspondientes a la clase creada, podemos hacer clic en crear aquí mostrado en la parte inferior derecha, crear. Creando nuestro salón de clase, de nuestra asignatura, una vez está creado, podemos modificar y cambiar la imagen del mismo, los nombres de la misma clase, y ya creada la clase, trae el código de la misma, código a través del cual nuestros alumnos podrán acceder a nuestro salón de clase, a esta clase creada. Veamos. Este es el código de esta clase dentro del salón de clases creado actualmente por el maestro. Podemos reducir, podemos seleccionar un tema o subir una fotografía que represente lo que queremos impartir en esta clase. Podemos seleccionar diversos temas y tópicos. Por ejemplo, este aquí a la derecha o este a la izquierda, representando cómo son las clases actualmente. Seleccionamos el tema de la clase y vemos que cambia todos estos campos son relativos a esta clase dentro de este salón así vamos viendo pestaña tras pestaña las informaciones este que es el tablón es el lobby general donde se muestran las informaciones en general de esta clase en este salón de clase trabajo de la clase Aún no tenemos trabajos agregados, pero sí podemos crear tareas entregables, cuestionarios en línea que se autocorrigen, así como también documentos que sirven de contenido para ser impartidos en la clase. En la tercera pestaña, en la parte superior, está el eslabón personas, que son las personas, estudiantes, que se hayan inscrito en nuestra clase. También podemos agregar maestros adjuntos y colaboradores para que nos ayuden en nuestra aula virtual. Si hacemos clic aquí en la mano derecha donde se muestra el icono con un, un eslabón como de persona más el símbolo de más, invitar a profesores. Podemos escribir el correo electrónico de algún maestro o profesor y así entonces podemos elegirle para que nos ayude y colabore en nuestra clase. Asimismo, también podemos agregar nuestros alumnos. Si sabemos el correo electrónico de ellos, debe ser de Gmail, en la parte derecha, aquí donde dice más, invitar alumnos. Así podemos escribir el correo electrónico de algún alumno. Y así, entonces, invitarle hacia nuestra clase a través de un enlace que le llegará a su correo electrónico en la pestaña cuarta calificaciones en la parte superior central se va a visualizar el alcance y logro obtenido por cada uno de los alumnos inscritos en nuestra asignatura luego de haber cargado lo que son las tareas los recursos educativos didácticos así como las, los trabajos entregables y calificables de manera automática o por el maestro. Así es como se crea y se configura una clase en Google Classroom. Gracias.